Los Cicadidos, Cicadidae, conocidos vulgarmente como Cigarras, Chicharras, Coyullos, Chiquilliquis, Tococos, Cocoras, Cicadas o ñakira. este último en guaraní, en su etapa Infal, son una familia de insectos del orden Imitera. Las cigarras pueden vivir tanto en climas templados como tropicales, tienen un desarrollo vital completo que dura 2 a 17 años, según la especie, las ninfas viven enterradas mientras que los adultos viven sobre vegetales alimentándose de su savia. La frecuencia de la vibración o canto que emite una cigarra puede llegar a los 86 Hz. Miden entre 15 y 65 milímetros aproximadamente de largo. Poseen un aparato bucal suctor que les permite alimentarse de savia de los árboles y otras plantas. Tienen una cabeza o nata pronoto pequeño y mesonoto desarrollado, tarsos de 1 a 3 artejos, poseen dos pares de alas homogéneas y membranosas que se pueden reproducir adquiriendo tonos transparentes o coloreados y que en reposo se disponen en forma de tejadillo. Es notorio el canto entonado por los machos para atraer a las hembras, producido por un aparato estridulatorio situada en los costados del primer segmento abdominal que consta de membranas quitinosas llamadas cimbales y de sacos con aire que funcionan como cajas de resonancia emitiendo cada especie un sonido propio característico. Los órganos auditivos están ubicados en el tórax, aunque el sonido es emitido a cualquier hora del día es más frecuente e intenso al anochecer y al amanecer. Las hembras ponen sus huevos y mueren poco después. Los insectos jóvenes o ninfas caen al suelo y penetran en la tierra. Las ninfas viven dentro de la tierra de 2 a 17 años, dependiendo de la especie, y se alimentan de la savia de las raíces. Después de ese periodo caen túneles, suben a los árboles y sufren una muda, transformándose en adultos con alas y genitales, desarrollados listos para el apareamiento. El apareamiento tiene lugar generalmente durante los meses cálidos, aunque la época varía según la especie y la región. Varias especies aparean en una misma época, lo que produce un fenómeno sonoro peculiar durante unas dos semanas de cantos ensordecedores, apareamientos y puesta de huevos. Los machos pueden llegar a morir debido a la diferencia de presión sonora producida por su aparato estridulatorio. Son miles de las especies de cigarras de la familia Cicadidae presentes en todos los continentes, con excepción del Antártico. Los entomólogos trabajan y discuten sobre su clasificación en sus familias y tribus. Esta clasificación está pues en construcción y debate.